Bueno, muy buenos días desde Surfer Paradise, al fin estoy aquí, Mira qué bonito es esto. La verdad que esto es impresionante. Bueno, tengo que decir que estoy en un hostal, tengo contratado 7 noches. ¿Para qué? Pues para llevar un poco la logística, buscar más alojamiento y demás, ¿vale? Tengo un serio problema que es el que no tengo internet, no hay wifi en el hostal, no tengo tarjeta de móvil australiano y no tengo roaming tampoco, y ni voy a pagar la bestialidad que piden. Entonces, vale, tengo que solucionarlo, estoy buscando a ver si a ver si encuentro alguna cabina telefónica, la antigua, o lo que sea, porque la verdad tengo un problema. Primero, porque no puedo comunicarme con mis familias, estarán preocupados. Y segundo, porque, y más importante incluso, que es el tema de contactar con la colaboradora de Ocio YouTube. ¿Para qué? Para que me pueda ayudar y salvar este aprieto. Así que nada, vamos a ver. Uh -huh. Bueno, ya finalmente he podido resolver todos los problemas de comunicación que tenía. He podido hablar con mi familia, los cuales ya están más tranquilos. Y sí, como no, he podido contactar con Yolanda la cual va a ser mi colaboradora aquí en Gold Coast. Y sí, gracias a Yolanda hoy vamos a tener por fin un número de cuenta australiano para poder hacer nuestras transferencias internacionales, poder pagar con tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Lo segundo que vamos a realizar hoy es el TFN, el Tax Find Number, que realmente no sé muy bien lo que es, pero bueno, para eso está Yolanda que nos lo va a explicar. Y sí, por fin, hoy vamos a obtener un número de teléfono australiano por el cual llamar, recibir mensajes, tener datos móviles, ¡Aleluya! Bueno, ya estoy en el centro comercial de Broadbridge donde he quedado con Yolanda a ver si aparece, porque Yolanda llega un poquito tarde. ¿eh? Yolanda. Hey Iván. Choca. Bueno, por fin estamos aquí en frente del Commonwealth Bank. Con la ayuda de Yolanda vamos a abrirnos la cuenta bancaria australiana para poder operar desde aquí, desde Australia. Así que nada, no podemos grabar dentro. Vamos a ir. Bueno, ya tenemos tu cuenta australiana abierta y eres un poco más australiana. Ya tenemos tu cuenta abierta y eres un poquito más australiano. Pues fíjate, todo. Muchas gracias. Bueno, Yolanda, ¿y ahora qué más? Pues ahora vamos a, ir a buscar tu número australiano para que puedas dar señales de vida a tu familia. Ok, vamos allá. Ya por fin lo tengo. Bueno, Yolanda, ya por finalizar todo lo de hoy, ¿qué nos toca por hacer? escuchado el TFN, el Tax file Number? No sé realmente muy lo que es. Vale, pues el Tax file Number es el número que necesitas para poder trabajar legalmente en Australia. Sin ese número no podemos trabajar aquí. No, no puedes trabajar legalmente. Vale, o sea es... que necesitamos tenerlo. No, pues, ¿Y el procedimiento para hacerlo es muy difícil? Es muy fácil, ¿vale? Te tienes que registrar en la web del gobierno de Australia. Si quieres, lo hacemos ahora. Vale, perfecto. Vale. Sí. Y entonces aquí. Hay que rellenar rellenamos todos los, los datos. campos, ¿no? Vale, ¿Vale? entonces. Para si rellenarlo, rellenarlo, ¿vale? Lo hacemos. Un montón de cosas, ¿eh? Es muy largo. Pesado, bueno. Yolanda, bueno, muchas gracias por todo. La verdad que sin ti esto no hubiese sido posible. Te lo agradezco también. un montón, de verdad. Y ya nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bueno, cualquier cosa que te pides aquí. Muy bien, normal. te voy a dar el toque. Muchas gracias. Sí, ya. Chao. Ya. Chao.